Hola chicos, seguidores de Prisline en Twitter, en YouTube, en Periscope, los que nos escucháis en los podcasts, os habla Luis de Prisline, orientación laboral. Muchas gracias por estar ahí, os queremos ayudar a que todos encontréis un trabajo mejor, el que más os guste. Eh, hoy vamos a hablar. Estamos con Pilar, nuestra seleccionadora, reclutadora, experta en recursos humanos, y nos va a hablar sobre los, las dinámicas de grupo y nos va a contar una experiencia real que a ella le ha ocurrido. Antes de dejaros con ella, quiero deciros por favor suscribiros al canal para que os avise la aplicación cuando emitimos en directo y así nos podéis preguntar ahora mismo los que estáis en directo en el chat. Poner las preguntas que consideréis, ¿vale? Y decírselo a gente que le creéis que queréis vosotros que les pueden ayudar los vídeos de PRISLINE para encontrar un trabajo, ¿vale? Pues Pilar, te cedo la palabra y tú preséntate ante la audiencia. Muchas gracias, Luis. Nada. Buenas tardes. Yo soy Pilar, soy la reclutadora oficial de PRIXLINE y bueno, me gustaría hablaros ahora mismo de la dinámica de grupo que es muy interesante es un tema muy interesante que os va a venir porque os vais a enfrentar en algunas entrevistas sobre estas cosas os van a informar y bueno para que tengáis un poco de conocimiento sobre el tema y también os voy a hablar de una experiencia propia que tuve yo yo misma sobre sobre un, este tipo de prese, de selección sobre la dinámica de grupal de acuerdo bueno pues mi experiencia fue en. Yo aparte de que soy seleccionada, seleccionadora, también he sido seleccionada en su tiempo. Hemos eh, pasado también por rigurosas entrevistas y pruebas en las cuales eh, hemos ten tenido la opción de, de, de ser candidata. Y a ti te eligieron y también, estar, ¿no? Para, hombre, para claro. Yo también... a he todos pasado, nos han elegido alguna hombre, vez? Yo estuve una vez en una entrevista en la cual nos, nos eh, presentamos como 20 personas. ¿Eh? Para se un dice, puesto era dice, pues, 20 por un puesto. puesto, para un puesto, y claro, siente, es fatal. difícil ¿eh? 20 eh. personas para un puesto. Joder. Para un puesto, y yo me sentía fatal. De hecho, es que yo veía a todo el mundo y decía, bueno, este sabe idiomas, este está, tiene dos carreras. Yo me veía fatal comparado con lo que había ahí. Pero evidentemente, no puedes optar por una, una entrevista y te ibas a ir sola. O sea, eso no se ha visto nunca. La selección es la selección, y ya está. Con lo cual, pues yo me quedé. Digo, bueno, pues mira, algo sacaré de esto, aunque no sea que salga ya seleccionada, algo sacaré, aprenderé y ganaré en experiencia. Bien, pues ahí me quedé. Hicimos la prueba, fue estupenda, la verdad. Al final te vas relajando, porque los seleccionadores y los entrevistadores son bastante majos y se portan muy bien. Se portaron muy bien, porque los nervios están a flor de piel. Y me quedé. Salí preseleccionada en Esa prueba y éramos cuatro al final de ese filtro. ¿sabes? Bien, o sea, de 20 quedasteis cuatro. Cuatro, sí, sí, sí. Cuéntanos y en esa experiencia real. Ya. Esa experiencia. Cuéntanos salí, la que salí. a mí no me la ha contado, ¿eh? digo, sí, no, sí. cuéntamela en directo, junto a los sí. seguidores. Pues sí, salí preseleccionada, pero no quiere decir que el puesto fuera mío. O sea, las cuatro personas que quedamos, quedamos para una entrevista personal, ya, aparte o sea de 20 quedasteis 4 exactamente entonces, esa, primera criba, criba? esa primera criba esos uh -huh. 16 cómo cayeron Sí, bueno pues fueron y yendo haciendo la, la prueba de, esta, de la dinámica que os estaba hablando y entonces fueron eliminando eliminando eliminando en el momento no te dicen nada a ver en ese momento no te dicen te dan a la espera de que te informarán sobre la solución que haya tenido no entonces, bueno, luego al cabo de unos días te llaman, te dan informe y bueno, sales preseleccionada para una entrevista que te citan previamente a, a esa cita, una entrevista personal, ¿vale? Pues ahí se quedó la cosa. Luego ya no hubo tanta suerte, ya, ya no me cogieron. ¿Qué pasó? Pues? Ah, luego no te cogieron. No, ya no, ya ahí. Cuéntales no, en qué, también. qué pasó Bueno, a, ver, a mí también me iban a decir en qué no? fallaste, pero a veces supongo que no se puede, aunque aunque se haga perfecto no te cogen y ya está. No, estaba. no, no. Era, mira, para, precisamente el puesto era para coordinadora de un grupo, ¿vale? Para llevar un grupo de comercial, ¿vale? Entonces, bueno, pedían otro perfil, pedían a lo mejor de otras sí, cosas que, que no era a lo mejor que, él, que a lo mejor luego lo pensaron porque, oye luego también hay problemas hay discrepancias entre ellos hay una serie de cosas y asuntos que tienen que ir mejorándolo entonces bueno el caso es que solo necesitan una persona solo necesitan cubrir un puesto y de esas cuatro cinco o seis personas las que sean tienen que eliminar vamos que no hay que desanimarse no hay que desanimarse rañales. a ver a mí una vez me acuerdo que no me cogieron en una por, por el francés ves pues es uno de los que de el segundo el eh, pero el claro. francés es un cero y ya son a ver que son cosas que pasan a todo el mundo que esto Chicos, lo tenemos que pasar todos no pasa nada claro no todos, pasa nada. todos todos todos, todos los que seleccionamos y los que eh, y, los y los seleccionamos todos, todos, todos alguna todos, vez en todos. nuestra vida eh, yo llegué que hecho polvo llegué hecho polvo Lógico, es lógico, te viene abajo, pero no pasa nada. Hay que seguir y Oye, seguir haciéndolo. Una, una cosa rápida: el que averigüe dónde estamos ahora mismo. El primero que lo diga en el chat o en los comentarios, pero que no valen ni familiares ni entrevistados, eh, alguien de la audiencia. Le, un curso de Prislain gratis para él, valorado en 320 euros, eh, que siempre se me olvida deciros. ¿no? Aquí tenéis dónde estamos y que lo averigüe y no sea ni familiar ni, ni trabajador de PRISLINE, ni haya sido entrevistado. Entonces, puede tener pista mm -hmm. un curso para ellos bueno mm -hmm. te sigo seguimos mm -hmm. perdóname pilar es que bueno se pues seguimos abajo. con ese ejemplo y vamos la idea que tenía yo sí. para que daros este ejemplo es que no os desaniméis no os frustréis no os vengáis abajo no digáis es que Anda. ya no salgo algo para nada es que no es que tenéis que pasar Ha acertado la audiencia perdóname acertado bueno has acertado, ah, no, has acertado. Bueno, luego compruebo que no eres ni familiar ni trabajador en empresa. No, no, no. Uy, ¡Qué rápido, no rápido, Tienes un curso gratis a elegir por ti, amigo de la audiencia, porque has aceptado. Muy bueno, bien, muy bueno. Escucha Pilar, que es una dinámica de grupo. Una dinámica de grupo. Pues vamos a entrar a definir lo que es una dinámica grupal. Una dinámica grupal, como ya abrís, salvado <risa> Tú sigue, sí, perdona, Pilar. Es un proceso selección en el cual te van a evaluar junto con un grupo de candidatos para un solo puesto vacante o sea si vas a interactuar so, con un montón de gente con una situación fictiva. por ejemplo ponnos un ejemplo para que lo entienda uh -huh. yo mismo uh -huh pues bueno por ejemplo es, un caso así exactamente un caso pues mínimamente eh, por ejemplo son pruebas que te hacen no sí. pruebas que te hacen a un grupo de personas que vienen a ser entre 6 y 10 personas aproximadamente eso es lo normal vale seis o 7 y vienen uno o dos evaluadores ellos sí. te hacen una eh, hacen una prueba una técnica porque hay muchas técnicas de, de este tipo de, de, de preselección vale hay muchas sí, sí. dinámicas entonces te hacen una prueba y tú estás ahí. Vamos a ver, las dinámicas del grupo no tienen solución. Aquí no hay ganadores ni, per ni vencidos, ¿vale? Aquí simplemente se trata de evaluar las habilidades y, y la forma de ser, las, las actitudes de cada uno. Esto es la forma de, de seleccionar de este tipo de esta técnica, ¿vale? Aquí se, val se valoran las habilidades. Y las actuaciones de cada uno. Y, y ponen al grupo y el reclutador, el reclutador está observando, está ¿no? Está observando y toma nota. ¿Cómo ellos interactúan, no? ¿no? A lo exactamente. Mejor entre ellos. ¿Cómo nos ¿Cómo observáis trabajan, ahora a nosotros? cómo tra Se trabaja en equipo. Ya está. claro ahora sí. por, es como si por ejemplo ahora vosotros nos ponéis una nota a mm. Pilar y a mí y decís oye Luis es un pesado no deja hablar Pilar un 10 no, no no eso podría ser una dinámica de grupo ¿Eso sí, a Pilar sí, claro ellos sí, mismos no, no? no nos lo dicen pero lo están pensando sí. y luego pues, el mira, evaluador es, suele ser una persona o dos no hay tanta, tanta gente hmm. no. claro, pero claro, eso ya. suele ser una persona el que pone una nota, el que evalúa, analiza a la persona y dice si vale, si tiene actitudes para ese y, puesto. Y les ponen y a lo está. mejor como un problema a resolver, una situación a resolver o. Sí, ¿Tú nos claro. puedes poner un ejemplo de alguna, por ejemplo, de alguna ¿Algún, dinámica, algún sí, por que supuesto, hayas vivido mucha experiencia? Hay una técnica que se llama, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Eh, la de digamos de, sí, de fraternidad, hombre. ¿no? De, de, eh, de, fraternidad. de um, sí, Hombre, sí. la que nos dijiste el otro día en el vídeo pasado, os lo ¿What? recomiendo chicos, el aunque eso no era una dinámica del grupo, ¿no? Que seleccionó no, no, Pilar. No, no, no, no, no. ¿Cómo era? Tenía que elegir entre sí, seis candidatos sí, sí. preparados los seis, tenía que elegir a uno. A uno. No era una dinámica, digamos que no era, era una dinámica, especie no, de, de entrevista, pero um, para seleccionar solamente. En la dinámica les persona. ves un poco interactuar entre ellos. Sí, exactamente. Aquella vez tú les hiciste una pregunta y según la respuesta de cada uno individualmente decidiste. Exactamente. Pero es sí. ese vídeo que está muy interesante, chicos. Sí. No, no vamos a profundizar más en él porque lo tiene. Por ejemplo, eh, la que te iba a decir era la de participación. Es una técnica, una técnica de dinámica de, claro, grupos, sí, de La de participación. Claro. Eh, digamos, es una forma de de que una persona se presenta, está ahí, ¿no?, y interactúa con los demás, ¿no?, hay un círculo, sí. entonces ellos van buscando y empiezan a presentarse, los demás hacen como una valoración, analizan un poco la personalidad de esa persona, ¿sabes?, y el evaluador ya toma nota, ellos están tomando nota para saber Así, en qué en qué se basan. ¿Qué Hola, análisis que se acaba de conectar. Y esas notas que toman los evaluadores, que suelen poner, por ejemplo, este escucha mucho, este no habla. Sí. Así, Paco. Para... Todas las actitudes que, que ven, que ven en esas personas, ahí van filtrando. Ahí van. Ten en cuenta que se selecciona a los participantes que argumentan y defienden su puesto lo mejor posible y defienden su postura ante un equipo. Esos son los que salen seleccionados. sabes Una persona que tiene buenas argumentaciones, y, que, que defiende... Y, y para ayudar a la audiencia, o sea, que lo que sobre todo van a valorar es que esa persona se acaba de trabajar en equipo, puede ser... Pilar? Exactamente, a ver, se valora que se valora en, en todas estas actitudes se valoran muchas cosas hay muchos muchas cualidades que pueden valer por ejemplo hoy en día se mide hay que medir mucho el liderazgo las tomas de decisiones eh, tomas de negociación la empatía tú como digamos... les recomendarías un capo yo quiero que los candidatos de PRIXLINE cuando vayan a las entrevistas mm. que les cojan y si no les cogen que les queden de los primeros sé tú mismo eso es lo que te iba a pedir. ¿Qué consejo le darías a, a ti mismo? Nada más y nada no No tiene más. Habla, implícate, eh, muéstrate. Mmm con todo el mundo eh, sea una persona comunicativa una persona que pero, da soluciones. Una, yo te lo hago de abogado del diablo pero ¿Sí? yo por ejemplo que hablo mucho a lo mejor si voy a una dinámica de grupo tendré que moderarme un poco no porque ya, si la voy ya. a soltar una de las digo, cualidades yo te pregunto si, la... me, si me suelto ahí no este. no no no precisamente Luis, una de las cualidades es la diplomacia hmm. ti, tú tienes que defender tu postura y tienes que argumentar, pero de, de manera diplomática. No puedes entrar en conflicto con otras personas, hay que esperar su turno pero siempre dando tu exponiendo tu postura y tu opinión pero siempre con, con diplomacia y con un saber estar vale. ¿eh? o sea que hay que ser uno mismo pero tienes un poco, que ser los tú puntos... mismo pero mantenerte sobre pulirte todo, un poco tal vez ¿eh? en algún, pulirte un poco a ti mismo ¿Eh? las partes que claro claro todo vale, todo claro vale. Que sí pero sobre pero todo ser sé uno natural, mismo no sé natural sí, sí no, di... no tratar de ser otra persona nada ¿no, exprésate, da tu opinión libremente eh, di lo que tengas en la, en la primera vamos a ver una de las técnicas que se utilizan mucho en la en las dinámicas es tormenta de ideas. Es una forma de la técnica de participación, sí. la tormenta de ideas, el brainstorming. Tú conoces ¿eh? pues alguna dinámica de grupo como lo conocen muchas, que nos pudieras contar así ahora rápido que te que a ti te haya llamado la atención. Ahora digamos mismo, para ir así preparados, vienen, así una situación es para sí, concretizarlo sí, sí, una, sí. la que tú quieras, la que tú veas más interesante pues sí por ejemplo las eh, empresas... para que no les pille por sorpresa sí, sí, a sí, los sí, seguidores sí, sí. <risa> vamos a ver una en la que estuve, me, además me encantó precisamente era el presentarse, el contact, se llama Contacta contactamos, contactamos y, se llamaba contactamos se llama Contactamos. se trata de sentarse una persona enfrente de la otra mirarse y no hablar simplemente tienes que estar fijándote en los <risa> detalles de esa persona o sea y las dos personas eran candidatos esa... las dos personas son candidatos y el seleccionador los y observa y el seleccionador toma nota. Lo, lo toma nota y, todo. y y le siento uno luego... de frente del otro a, a, a ver quién aguanta más sin hablar sin hablar Hostia. es que no se tienen que hablar ni nada simplemente Chicos. fijarse en todos los detalles de la cara nada más y no vale hablar no y el primero que habla no le coge nada nada Pero, no el primero. <risa> el primero que hable hay que fuerte, ¿no? Sí. Pero hay sí. que mirarse. Hay que, es, estar hay mirando. que mirarse. No, oye, oye. O sea, No pasa nada eso de reírse o okay, que guiñar. No, no se trata de eso. Simplemente mm. que te tienes que fijar en todos los detalles de esa persona. Pero no tienen que hablar nada. Nada. Se tienen que mirar nada. y así hasta que aguanten. frente hombre, estar un minuto, dos minutos para sí. que tú captes un poco los detalles de esa persona. O sea, se trata de que luego te van a hacer unas preguntas. A ver, ¿tú qué piensas de esa persona? Analízale, Analizas a esa persona sabes Entonces Qué desarrollas fuerte, vamos. un poco tu capacidad. Pero claro, claro de... es que ahí ves un montón de detalles. De, efectivamente. El... Chicos, bien preparados. Nos pueden poner enfrente de otro candidato, no vale hablar. Sí pues ya pueden entrenar sí, ya pueden ya entrenar clínicas. con un amigo o con una amiga dale claro, dale dale hay, chicha dale hay... chicha que quiero que los cojan a todos Madre, sí, que sí, uno sí, vaya a una supuesto. entrevista si es seguidor de Prisline la cojan pero yo ante todo tener en cuenta eso eso es importantísimo tenéis que ser vosotros mismos o sea dejaros de inhibiciones dejaros de todo porque aquí opta mucho de la creatividad es decir vamos a ver estas técnicas sobre todo se utilizaban antiguamente para directivos o para um, grandes sí, para grandes gente, puestos alto, grandes ¿no? puestos pero últimamente se están utilizando pues para temas de relaciones públicas comerciales eh, trato al público gente que se tenga que abrir mucho tenga mucha capacidad oral sabes que sepan también captar el lenguaje no verbal eso es importante. Claro, es que si te ponen con otro candidato y no vale hablar, eso es lenguaje no verbal, sí o sí. Efectivamente, pues eso se valora eh, eh, muchísimo. el que no sepa lo que es el lenguaje no verbal es lo que estáis viendo ahora: cómo nos movemos, cómo mm. nos miramos, cómo os miramos. Mm. Ahí, ahí te eso refleja suma, mucho también. la empatía, te refleja mucho eh, los detalles de esa persona. Entonces eso un evaluador lo sabe, lo sabe perfectamente. Cómo te mueves, cómo mueves los bolígrafos, cómo miras. O sea, si eres eso, nervioso, si mm, eres más rápido, oh, si eres más tranquilito, más... Y es mejor ser uno mismo, ¿no, Pilar? Uno mismo. Uno mismo, uno mismo. si eres Tú nervioso, deja. Sin tapujos sobre todo expone ideas y di lo que lo que sientes la tormenta de ideas es eso es exponer lo que tú quieras durante un tiempo para solucionar unos problemas otra dinámica de grupo Pilar uh -huh. que uh -huh. nos puedas contar porque me has dejado impresionado ¿eh? con esa de que no vale de mirar <risa> si no se puede hablar sí, otra sí, que te sí, venga sí. a ti ahora la cabeza que creas Pues así... por ejemplo la de los nombres mismamente mente ¿Cómo es la de los es, nombres es curioso es curioso porque además es un juego de memoria Tú pones a un grupo de personas y sale uno que se presenta, dice su nombre El compañero al lado dice también su nombre y el de él El otro tiene que decir el nombre suyo, el del otro compañero y el de, y así sucesivamente Llegará un momento que no te lo sabes de memoria. ¿Y, y se puede apuntar <risa> No, no, no dejen de apuntar ¿no? Oy, oy, oy, oy. no, no, pero pues... es que son súper interesantes O sea que es ir acordándote del nombre Bueno, un truco, yo les puedo dar un truco para eso yo una vez me leí un libro de cómo adquirir una super memoria y viene de ahí el truco. Cada vez que te digan el nombre, si tienes, mala, si tienes buena memoria, pues te acuerdas. Pero si tienes mala memoria, asocia algo de esa persona a, a algo que te recuerda el nombre, muy estrambótico. Uh -huh. Sí, también, es una técnica. Y así te puedes ir acordando. Claro. Y así va reflejando la memoria. Va reflejando la memoria. Mm -hmm. No sé pero, si claro, lo he explicado bien, pero.. Te tienes que acordar de, de qué era el detalle ese. De que, claro. <risa> no, <risa> como y por se eso, te olvides. Pero el detalle tiene que ser muy estrambótico, entonces, entonces no se te olvida. Claro, aunque acuerdes claro, tú solo. Claro, algo que tú veas ahí, yo qué sé. Este se llama. aunque no sé cómo aplicarlo ahí un poco, ¿no? Pero bueno, que es un y, y ponen muchos candidatos en esos casos. Para, o sea, hay que depende del que perfil que necesiten eso dependiendo del puesto que requieran y lo que lo que se pida y el candidato tiene que recurrir a esas, a esas necesidades claro, supongo que será para puestos que necesitan más capacidad de, de, de, observación, de observación o de acordar de, de la gente ¿no? de la memoria. memoria es imprescindible entonces hay puestos que sí que requieren mucho ese tipo de, de conductas hay otros que no hola rocío no. grande <risa> hay otro también muy interesante que es el de otra técnica de presentación que es del fósforo o sea tú tienes que coger y presentarte en lo que se dura un fósforo encendido hasta que se apague o sea tienes que ser rápido Pilar? o, o sea, sea encienden una cerilla un fósforo le llaman la técnica del fósforo sí. y es simplemente mientras está encendida tú tienes que presentarte y darte a conocer en el ah, momento ahí, que está una cerilla es, encendida cuando se apaga la cerilla paro. ya ahí ya está terminado eso es, eso parece lo del el speech este del ascensor, pero más rápido todavía, ¿no? Sí. ¿Te tienes que más o, eh, o sea, en lo que dura una cerilla encendida. Tienes que presentarte, presentarte tu nombre. Eh, bueno, mantenerlo. Llevarlo preparado. Mira, ya tenéis otra cosa, otra tarea. Sí. Llevaros hay un muchas. speech en lo que dura una cerilla antes de apagarse. Hay muchas, hay muchas técnicas, muchas formas una, de. Una última, por fin Una última. Una última, si quieres. Sí, Sí, vale, y así ya... la dinámica no, es que de Estamos grupo... aprendiendo un montón, vamos. Yo, <risa> sí. yo el primero, ¿eh? Es yo creo que la audiencia también. La verdad es que es muy interesante. No, claro, pero que... es que esto hay que saberlo, Pilar. Si, si no lo sabemos, vamos así a la entrevista, nos dicen, a ver, preséntese usted mientras esta cerilla está encendida. Ahora si lo llevas ya trabajado. Te deja, vamos, en blanco, y dices, no sabe ni cómo me llama. No ni cómo llama. <risa> o, o, o le te sienta con el otro candidato, no podéis hablar. A ver, claro. A ver quién aguanta más. Sí. No, eso no, lo, lo lleváis entrenado, chicos. Parecen juegos, parecen una cosa, sí. pero... No, son ahí como juegos, Hablan claro. mucho de ti, hablan de ti. Mucho... Son, son juegos, pero te estás jugando que te cojan, ¿no? Totalmente. Sí, por eso mismo sigo insistiendo. Ir tranquilamente, decir todo lo que os implicáis. Eh, tenéis que hablar de todo, de todo lo que se os venga en la cabeza, dar vuestra opinión. Y, y ser uno mismo, mismo pero vamos que sí y de un poco entrenado no viene mal tampoco no en las, en las no, técnicas no. estas sí sí claro claro sobre todo la, la facilidad oral toda la capacidad oral que tengáis expresarse es importante ya sea lenguaje no verbal como decíamos antes o o hablando o diciendo mil cosas todo lo que queráis decir no importa, no os parezca una tontería. Uy, qué chorrada he dicho. No, no, no. Podéis decirlo. os Tenéis que, que implicaros totalmente en lo que estáis haciendo. ¿Sabes? Es importante. Danos, en estos una, casos, danos si puedes, una última técnica. prueba. ¿desde? Una última técnica o alguna. Pues está la de la de grupo, la de saber entrevistaros, ser entrevistado y que entrevistéis vosotros. eso es una prueba en la cual os enseñan y tenéis que, que hacer preguntas y responder también a preguntas o sea, os hacen preguntas y tenéis que hacerlas vosotros también ¿de acuerdo? al final de esta prueba entráis en un debate y un debate grupal con lo cual se valora muchísimo pues eh, cómo os defendéis cómo salís al, al quite de lo que me están que... diciendo ¿sabes? ¿cómo se llama la técnica de grupo que tiene que describir a su compañero cosas positivas? Nos dice la audiencia que hay una técnica que consiste en que tiene usted que describir a su compañero cosas positivas. Uh -huh. Un feedback positivo. Un feedback positivo se llama. No es, eh, es digamos que no Sí, esa es la de la alegría. Mira, la de la Presentación. Alegría. Sí. Es que... técnica de fomentar la participación. Y esa la, la modalidad, la técnica de fomentar la participación es la de la alegría. El regalo de la alegría le llaman. Sabes y es, es un feedback positivo tienes que alentar las cosas buenas de tu compañero y le has conocido ahí mismo supongo no Pilar. claro claro en el mismo claro rato sí. ese sí, ¿eh? a ver en tú vas a una rato, entrevista en un grupo y tú no conoces a la se gente se llama amigo de la audiencia técnica de la alegría la técnica de, de la alegría, alegría sí Es la técnica de fomentar la participación Veo que, que va... está junto con esa y luego está también la de la brainstorming la tormenta de ideas que también esa es muy se lleva mucho vamos se lo utilizan muchísimo pues muy interesante todo para la que... resolución de problemas y todo vamos a mí me ha resultado súper interesante pilar ma, ma, no, no. Y, y a la audiencia supongo que también los que tengáis que, que hacer en un poquito tiempo os haya ayudado en todo lo que, sí, las porque dudas que tengáis. pilar nos has dado trabajo ya ya el que esté aplicado ya sabe lo que tiene que hacer mirar Yo... técnicas de dinámicas de grupo y vamos ya las que has expuesto ya y entrenarlas un poco y sobre todo acordaros del consejo de pilar ser vosotros mismos ¿Vale? totalmente pero es bueno ir ya sobre aviso efectivamente eso es muy positivo claro. os va a ayudar vamos a mí me y no tengáis a... miedo no tengáis miedo ya os digo que yo he salido okay. de eh... fuera me han hecho de entrevistas y de selecciones y no pasa el, el no ya seguir? lo tenemos el no ya lo tenemos por eso no hay que ir con miedo efectivamente <risa> <risa> Para el, la... El no es... la siguiente la siguiente todos son experiencias y las experiencias hay que admitirlas las buenas y las menos buenas pero os valen como experiencia y aprenderéis de ello muchas gracias Pilar. esperamos seguir contando contigo para ayudar a nuestros <risa> candidatos seguidores de Peace Line. yo a ellos también les doy las gracias por habernos escuchado y, e insisto suscribiros al canal de youtube darle a la campana para que os avise cuando emitimos en directo y podéis preguntar y decírselo a alguien que conozcáis que creáis que le pueden venir bien nuestras emisiones vale para hacer entrevistas de trabajo que muchas gracias chicos muchas gracias pilar y nos despedimos hasta la próxima emisión. Encantada Muchas. de estar ciao, aquí ciao, con vosotros. Ciao. Adiós amigos. Ciao.